Bueno, pues vamos a ver, os comento, ya le he puesto la cabecita, se la he cosido como siempre con la técnica del bolsillo, ya sabéis que es una técnica que, que descubrí un día por casualidad y que consigue que las cabezas de las muñecas se muevan y vuelvan a su sitio sin ningún problema y sin deformarse para nada. Bueno, pues una vez que ya le he puesto la, la cabecita, como veis, está bien firme, no, no hay forma de que, se, de que se caiga. Pues vamos a ponerle lo que es el pelo. Mira, yo he cogido una lana en esta ocasión, la lana que tengo es muy muy finita. Entonces le he tenido que poner un montón de vueltas para hacerle la parte del flequillo. ¿Veis? Eh, ya sabéis que yo en esta ocasión, como de costumbre, bueno normalmente yo no suelo daros medidas de pelo porque cada uno lo toma a su, a su muñeca mirad yo le he puesto para que me venga de aquí hasta aquí y una vez que he conseguido esta medida pues he ido y he vuelto un montón de veces porque ya veis que es que es una lana súper súper fina eh, después lo que voy a hacer va a ser enrollarla con lo cual necesito tener más cantidad de lana y luego por otro lado he hecho los clásicos muñetes que como repito, la lana es muy muy delgada, pues he necesitado darle más vueltas. En esta ocasión le he dado 20 vueltas de 4 dedos. Después cortamos y anudamos. Aquí en el centro hacemos un pequeño nudo. Estos son los ataditos que nos gustan mucho quedan muy bonitas en las muñecas y yo eh, no quería tampoco un peinado muy aparatoso para, para nuestra Adriel porque eh, ya el vestido es muy llamativo las alas cuando las tenga puestas también le va a dar mucha, mucha fuerza entonces eh, lo que no quería era un peinado que me quedase unada más bien recargada porque no me gusta nada esto pero bueno Ahora lo que hago es cortar los sobrantes y ya tendría el moñete preparado para colocárselo a, a nuestra adriel. He puesto la silicona a calentar y vamos a peinarla de una forma muy sencillita y, y muy, muy rápida. La verdad es que además que nos quedan muy, muy vistosas. Lo pondremos así por aquí detrás. Voy a cubrirla para que no se me manche con nada. Mira, aquí con este trocito que tengo de tejido, la voy a tapar. Así, si me cayera una gotita de silicona, pues no mancharía la muñeca. Yo tengo unos cuantos ataditos. Mira, he hecho bastantes... Eh, me sabe muchas veces, me da rabia no deciros las cantidades, pero es que, mirad, si es una lana más gruesa necesitáis muchos menos. Si es más fina necesitáis muchos más. Yo de esta finita eh, le he puesto 2, 3, 4, 13, pero seguramente tendré que hacer alguno más. Vamos a colocarle primero el flequillo. Mirad, voy a ponerle aquí en esta parte la voy a poner aquí, a ver si puedo ponerla, le voy a poner aquí todo completo que me dé fuerza y después aquí la voy a dar un par de giros, yo creo que así puede quedar bonita, Bien, pues aquí hacemos igual. Lo vamos a, a intentar peinar para que ahora cuando pongamos los moñetes tengamos una base para que, que se aguanten. Bueno, pues ya una vez que la tenemos así vamos a empezar a ponerle los clásicos moñetes. Vamos a empezar desde muy muy cerca del flequillo hacia adelante para darle volumen. Voy a ayudarme con la brocheta y vamos a ir poniéndole los moñitillos. Es muy pesado y muy, muy lento de hacer. Yo voy a, a ponerle todos, todos los muñetes y ahora, cuando la haya terminado, vuelvo con vosotras.